Aquí una cosa que le, le retumba a uno la cabeza es pensar por qué se juegan a dos, a dos caras, no se juega una cara y sello sino a dos caras, puesto que vemos como Diosdado de cierta manera... Hace ínfulas de que van a barrer, mejor dicho, hasta con el nido de la perra, van a acabar con el, la oposición, que va a salir adelante, revolución bolivariana, y que va a triunfar la dictadura, y que no sé qué. Y además, cuesta trabajo cuando uno escucha decir para que vean las noblezas, los alcances y los logros del de socialismo del siglo XXI, de la revolución bolivariana, de la dictadura, del régimen de Maduro. ¿Cuál avance? ¿Qué han hecho? El país está aguantando hambre ¿Qué le van a ofrecer? Ahora Se necesitaría hacer uno muy bestia Si es por la vía normal Si no hay ninguna amenaza Si no me están quitando nada Que a la hora de llegar a votar Yo vote otra vez, estamos cansados de los ladrones y resulta que vamos a salir a votar otra vez por los mismos ladrones. Es como para pensarlo, ¿no? Porque si ellos están tan seguros, ¿por qué se valen de cosas, que, que de artimañas que son baratas? Hablan de la Corte Penal Internacional que fueron a hacer la investigación ya de delitos de lesa humanidad y hablan como un triunfo socialista, donde dice prevalecerá la verdad. No tienen argumentos contra nosotros. Vamos a ver hasta dónde les llega la risa y hasta dónde les llega la seguridad. Ahora, viene el caso de Tarazona. No ven a vez que lo citan a una audiencia y quedan mal. ¿Por qué tienen miedo a que salga Tarazona? Porque no se le ha comprobado nada. Solamente especulan. Ellos hablan de que cada vez que hay alguien en contra de ellos, está hostigando al odio. Está acabando con la paz. Y está siendo traidor a la patria entonces mientras se sigan disfrazando esas cosas pues muy difícilmente esto va a tomar un cauce normal ahora está pretendiendo de que la oposición vaya así perfecto llegan las elecciones de noviembre perfecto pero por el camino comenzaron a descabezar usted sale este, está inhabilitado usted tiene este problema, usted está siendo perseguido, usted está siendo amenazado entonces de cuál seguridad habla, vuelvo y digo no es una cara y un sello son dos caras. Mi abuelo decía una palabra muy cierta que decía: pendejo no es el que silba, sino el que voltea a mirar. Suena contradictorio cuando se habla de una cosa y se hace otra. Como es el caso de Diosdado Cabello, que amenazó a la oposición y dijo que le darán una revolcada, no mucho que le van a dar una tunda en las elecciones regionales. Ahora la pregunta: si están tan seguros, ¿por qué están comenzando a inhabilitar a candidatos? de la oposición o armándoles expedientes para que les impida participar. ¿Y por qué tanta cosa oculta? ¿Por qué tanto entramado? ¿Por qué tantas cosas que no son legales? que es la novena vez que le aplazan la audiencia a Javier Tarazona de Fundarredes. ¿Qué dijo él? ¿Cuál fue el pecado de él? Hablar de que Venezuela está invadido de guerrilla, que la guerrilla vive en Venezuela auspiciada por el mismo gobierno de Maduro. ¿Dijo algo raro? No, dijo la verdad. Pero aún así sigue. La novena vez una audiencia que aplazan la situación de Javier Tarazona a su legítima defensa. ¿Qué le temen? Si están tan seguros... ¿Por qué se valen de tantas cochinadas? Por eso suena tan contradictorio a lo que dice Diosdado Cabello cuando recalca No volverán, pero nosotros tenemos que hacer que no vuelvan Señaló el número 2 del chavismo durante un acto de campaña Es como decirle a una mujer Eres muy linda, lástima que estuvieras tan fea ¡Ah! Es bla bla bla, o es linda o es fea Pero bueno, como esto suena de chiste Pero no es un chiste, es una realidad Y nos vamos a meter en ese chiste a ver hasta dónde les llega la piola pero antes los invitamos a que sigan suscribiéndose a nuestro canal, le den like, activen la campanita de notificaciones y compartan con todos sus amigos en las redes sociales. Que me hagan así, que me hagan así, como quieran, pero que compartan, que manifiesten su forma, su descontento o si están contentos o no. Porque a ver, si vamos a unas elecciones legales y gana el chavismo, perfecto, ya nos quedamos más bien callados porque estamos diciendo el mismo pueblo quiere seguir comiendo lo mismo, pero cuando es un pueblo amenazado hostigado y perseguido y que tiene que voltar a la, mal, a la maldita sea y por ellos pues entonces la cosa sí ya toma otro color Diosdado Cabello, vicepresidente del oficialista Partido Social Unido de Venezuela PSV, amenazó a la oposición durante un acto de campaña en el oriente del país y aseguró que el chavismo dará una revolcada a sus adversarios en los comicios regionales y municipales que se celebrarán el 21 de noviembre, según él no volverá. Pero nosotros tenemos que hacer que no vuelvan Según las palabras de Dios dado Aseguran de que van a arrasar con todo ¿Cómo vamos a hacer para que no vuelvan? Vamos a darles una revolcada de película el 21 de noviembre Fueron las palabras donde asegura el número 2 del chavismo La necesidad definitivamente es ganar Pero ganando de manera contundente Este proceso electoral en el que se elegirán 3.082 cargos en total, distribuidos en 23 gobernadores, 335 alcaldías, 253 legisladores a los consejos legislativos y 2.471 concejales. Ahora la pregunta para Cabello. ¿Pretende ganar amenazando al pueblo como hizo en las pasadas elecciones donde decía el que no vote que no coma? Porque eso se valen ellos, ¿no? Porque ahora lo vemos Mancitico, él está ahí tranquilo, está llevando las cosas, él es un hombre muy pasivo, él es la esperanza de un pueblo que ya no le come de sus mentiras. Ahorita está Mancitico pidiéndole a los seguidores sumar. ...en los próximos comicios y convocar a los opositores disgustados a respaldar las opciones del PSV en toda la nación. Bueno, eso de que esté tratando de recoger los opositores que no están de acuerdo con Guaidó o con la oposición... ...pues eso, eso sí lo hace cualquier partido político y eso es normal. Pero y que diga? A partir de ahora hacemos una invitación, se la hacemos a todo el pueblo... ...consciente de ese sector opositor que hoy está disgustado... Decepcionado y desmoralizado por no decir otra cosa. Hombre, y la pregunta hacia ellos es que, porque si vamos a mirar cuánto pueblo está decepcionado de la oposición y cuánto pueblo está decepcionado de la dictadura de Nicolás Maduro y la cúpula chavista, la diferencia es bastante grande. Pero según él, un pueblo que está disgustado, decepcionado, desmoralizado con su dirigencia, he aquí está, oiga, bien, salen los salvavidas, aquí está la revolución. Con el corazón y los brazos abiertos Para recibirlos Dijo Cabello no, Mejor dicho, este con esas palabras Podía montar hasta una iglesia La gente le va a comer Lo más curioso es que no cambian la cháchara Siguen hablando el mismo parlamento La misma mierda Para invitar a los comicios a votar por ellos Porque además no es solamente a votar, es a votar por ellos Además el dirigente chavista recordó que los planes de gobierno de los candidatos oficialistas Están inspirados en el socialismo bolivariano Han sumido en la miseria a millones de venezolanos Y que no se rendirán en su objetivo de mantenerse al frente del país Ojo, vemos que esta vaina está acabado ...que está vuelto una, lo que ellos dicen... ...una miseria... ...y más sin embargo ellos hablan... ...de que no se rendirán... ...que van a estar frente al país... ...que están inspirados, mejor dicho... ...estamos en plena campaña electoral... ...desde el 28 de octubre... ...esta fase se extenderá hasta el próximo 18 de noviembre... ...tres días antes de que se celebren los comicios... ...si no hay saboteo... ...o cambio de planes a última hora... ...al proceso acudirá la mayoría de la oposición... ...incluido el sector que encabeza Juan Guaidó... Con lo que será la primera vez desde el 2017 que el bloque antichavista acudirá a las urnas. Paralelamente, oígase bien, paralelamente de lo bonito que ellos están hablando, paralelamente a eso se inició la investigación por parte de la corte penal internacional para formular las preguntas y las respuestas por las violaciones a los derechos humanos del régimen de Nicolás Maduro y de delitos de lesa humanidad para establecer la verdad de conformidad con el estatuto de Roma tras la visita del fiscal del alto tribunal Karim Khan a Venezuela investigación para establecer la verdad de conformidad con el estatuto de Roma según reza un memorándum de entendimiento firmado con Venezuela leído frente a Khan y al dictador Maduro. No olvidemos que ayer el fiscal Tarek Williams hablaba de un triunfo, porque según ellos creen que no hay las suficientes pruebas. Mire cómo es de contradictorio acá, a Tarazona supuestamente lo tienen porque él está hostigando al odio, está de traidor a la patria y que tienen las pruebas. Pero no las muestran ¿sí? Y contrario a ellos La Corte Penal Internacional Abre una investigación por violación A los derechos humanos y delitos de lesa humanidad Pero según ellos No son pruebas suficientes Para ir a encochinar a semejantes camaradas Oiga es que Como dijo una vez el mismo Chávez Una vez que fue a la ONU Y se acaba de ir el presidente de turno De ese entonces de los Estados Unidos Y él decía huele a sufre Huele a muerto. Huele a porquería. Y realmente uno viendo estos argumentos de estas elecciones, de esos diálogos que los echaron para abajo, de todo lo que ha pasado en Venezuela y cómo está Venezuela, que se atrevan a decir que miren cómo tenemos a Venezuela para que salgan a votar, sabiendo que la tienen en la inopia, la tienen en la, en la miseria. Ahora sí sale lo de Chávez. Huele malu huele a sufre, huele a podrido. Desafortunadamente es lo que hay y esa es la realidad. Ahí les dejo esa perlita. Hasta una próxima oportunidad.